Bueno, y a propósito de coches y de tecnología, saludando a Joseph. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué encontramos de aplicaciones, por ejemplo, en los teléfonos móviles para y con el automóvil? Exactamente. Pues la primera aplicación que vamos a analizar es Gas Cubi. Esta aplicación eh, literal recorre... Analiza todos los kilómetros y la gasolina que vayas a consumir dentro tu, de tu auto. Por ejemplo, vas a la gasolinera, le metes 200 pesos y con esa aplicación lo ingresas en tu celular y esto va a ser que te va a indicar kilómetro por kilómetro, estadísticas, si tiene buen rendimiento o no. Es una aplicación que la podemos utilizar para ahorrar gasolina. Otra aplicación que podemos agarrar para los fanáticos de los talleres se llama Torque, así como lo escuchan Torque. Esta aplicación se comunica directamente con el auto, obviamente con un dispositivo. En lugar de tener el aparato carísimo, de eh, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares en los talleres mecánicos, esto simplemente cuesta 50 dólares. Esa aplicación puedes ver eh, el rendimiento del motor, cómo se comunica, los errores. Todo lo que se hace en una agencia lo puedes tener al alcance de tu mano con esta aplicación. Y bueno, Trapster, esta aplicación que únicamente es para iPhone o el iPod y el iPad, esta detecta eh, si hay radares, si hay policías cercanos, si hay accidentes. Incluso si hay algún problema dentro de eh, las carreteras Y bueno Andrés, mira, estas dos aplicaciones van a ser muy interesantes Para eh, los que nos están viendo Una aplicación que se llama Antimordidas Esta aplicación lo que hace es te indica realmente el reglamento Las multas más comunes, si te pueden parar o no Ojo Y aparte de todo esto Próximamente ya en Querétaro Las nuevas eh, reglamentos Que puedas tú checar Para que ya no te paren Y te estén multando Por si no circula Por si las mordidas Que te quieren meter Bueno, con esto ya lo Así puedes solucionar te sacan el librito Sobre todo no me digas los del Estado de México Son una <risas> cosa insufrible Abominables Bueno, pues ya por lo menos traes ahí algo con que defenderte, aunque poco hay que hacer contra ellos. Exactamente. Bueno, Pero... con eso nos podemos defender. Cuesta únicamente 2 dólares eh, y es para la App Store. Y bueno, con esta aplicación que la verdad me encantó, se llama el iCar Black Box. Es como si tuvieras una caja negra dentro de tu automóvil, como la que tienen los aviones. Eh, el único conveniente, bueno, te la venden ya con... Un dispositivo que lo pones enfrente de tu auto y empieza a grabar todo. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, aparte de grabar video, tiene sensores de movimiento, acelerómetros y detecta la fuerza que dentro de tu auto. Por ejemplo, vas manejando y bruscamente frenas, este dispositivo, bueno, la aplicación detecta que frenaste, te pregunta ¿tuviste algún accidente? no estas grabaciones se van guardando dentro de tu celular, incluso las puedes utilizar cuando tengas eh, algún incidente, un accidente de, dentro de tu auto, la puedes utilizar. Y detecta también la velocidad, crean o no, detecta la velocidad a la cual van. Entonces ya saben las aplicaciones que pueden utilizar para su auto, para su seguridad, su beneficio y el cuidado de esta tecnología que está saliendo para los autos. Andrés. Muy bien, suerte Joseph. Gracias. Gracias por darnos las novedades en el mundo de la electrónica, en este caso ciencia y tecnología.